Eh, siento que no puedo cambiar el sistema, siento como eh, mucha impotencia, eh, eso es lo que, lo que lo que, siento. Impotencia, Siento, eh, me siento que puedo hacer con la situación. A veces nos pasa esto y pasa mucho, eh, demasiado, el sentirse atado. Es que no puedes hacer sí. nada. ¿Pero cómo que no? Algo tengo que hacer, porque te no estoy acostumbrada a hacer. No puedes hacer nada. No, porque todo depende de un sistema. Y a veces estamos en este sistema y les voy a confesar la verdad. ¿Quieren chisme hoy? Hoy es chisme. Hoy no, hoy no hay mucho que hacer, porque no te puedo dar paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. No, esos no, esos no, esos hoy no te los puedo dar. Te los di ayer, ayer te di los 15 pasos eh, para saber tu árbol genealógico, pero ese es otro tema. Marimelda, no me no me revuelva las cosas, que ese es otro tema. Y a propósito, si quieres saber esos 15 pasos eh, para. Muchachas, es que eh, eh, me siento atada y como me siento atada tengo que hacer otra cosa diferente a ver a ver si me sale mira 15 pasos para identificar el árbol genealógico y liberarme de maldiciones generacionales este eh, me, únete al, al grupo de telegram a quien vivo está para que tú eh, tengas acceso a esta información eh, ese, eso fue lo que dije y por qué dijo eso porque hay veces nos sentimos atadas por cosas del pasado. Marimelda, pero usted porque se está sintiendo atada hoy. Ay, mira, y tengo como una impaciencia. Y tengo como una rabiecita que me dan ganas como de hablar durito y como cantadito. Hola Isadora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, mi Valeria Hermosa, ¿cómo estás? Qué gusto. Respire profundo y a ver, vamos a mirar, ¿por qué estoy atada? Recuerda que todo siempre tiene una raíz. El, el, el, el, el, el sentirse atado tiene que ver con, eh, a ver, vamos a, a mirar, eh, voy a, a buscar por aquí, este denme un segundo, um, voy a mirar por aquí, sentirme atada. Para ustedes, ¿qué es sentirse atada, muchachas? A ver, vamos a conversar hoy vamos a conversar hoy, atada, atar, atar, amarrar, me siento amarrada, me siento atada, pegada, eh, impedida, inmovilizada, en eh, dificultad, necesito entender este proceso que me estoy sintiendo muy atada, muy impotente, siento mucha impotencia, siento que me amarran así, ¡churra! Y este sistema financiero, oígame, le voy a decir una cosa, y es verdad, el sistema financiero es un sistema bien tenaz y nos atan, porque entonces no se pueden hacer muchas cosas y mover dinero, eh, ahora todo es tecnológico. Yo no sé si ustedes se han sentido atadas cuando... Quieren hacer una transferencia, cuando hacen una transferencia y no les pasa la transferencia, cuando llaman al banco y lo pasan a, eh, sí, habla con el banco, si es uno, para dos, para tres, para cuatro, para cinco, un momento, por favor, esperen la línea y te dejan hora y media, y uno ahí. Eh, si usted desea, lo, lleva, lo llamamos para atrás en una hora, ay no, ay señor, a mí me va dando un estrés. Ustedes muchachas se estresan, cuéntenme. Mira, ahí te coloqué en el Facebook Live, está el link de Telegram para que entren por esta información. 15 pasos para identificar el árbol genealógico y liberarnos de las maldiciones. Está espectacular, es un resumen de toda mi vida, así que en 15 pasos, para que vaya viendo. Y entonces usted me dice, Marimelda, y hoy me siento atada, sí, me siento atada por un sistema financiero, porque eh, hay restricciones por todos los lados, porque no poder dejar a alguien, también. Eh, yo en mi caso, en mi, en, mi, en este momento, me siento atada por el sistema financiero. porque no puedes hacer envíos por cualquier lado porque todos los envíos tienen limitaciones porque eh, hay restricciones por todos los lados porque no te solucionan las cosas entonces la pregunta es bueno Marimelta, usted que enseña desarrollo personal y que enseña crecimiento personal ah, yo pensé que usted no se sentía atada yo pensaba que usted estaba por encima del bien y del mal no señorita no, señorita, yo soy un ser humano común y corriente y soy usuaria de un sistema financiero igual que usted, igual que usted. Y muchas veces nos sentimos impotentes. Mujeres, hasta tengo dolor de estómago por la impotencia. ¡Ah! ¿En serio? ¿Te da dolor de estómago? ¿A ti te da dolor de estómago? Vamos a mirar, te da dolor de estómago. No puedes digerir esas ideas de impotencia. Veo que a todos los países pasa igual, pensé que era solo acá. No, Valeria, en México también pasa. Usted hace una transferencia y no aparece, le piden hasta de que se va a morir, como si el dinero... Oh my God, me siento muy atada. Entonces, eh, yo hoy precisamente dije, bueno, a ver, Marimilda, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer mujeres cuando estamos en un sistema donde tenemos tantas, prohibiciones y donde estamos acorralados y una de las maneras por donde nos acorralan es por el sistema financiero. Entonces yo te haría una pregunta a ti, Valeria, ¿tú puedes cambiar este sistema? Porque yo me estoy enfermando y me está dando dolor de estómago, porque yo estoy estresada y me está dando mucha impotencia y que da la impotencia en el cuerpo es muy importante que nosotros aprendamos una cosa y esta clase es para mí en el día de hoy o sea, esta clase no es para ti, porque a lo mejor tú no te sientes atada, yo sí me siento atada y yo necesito resolver esto aquí y ahora, y vamos a ver el conflicto, ¿qué sientes cuando estás atada? cuando estás atada estás inmovilizada inmovilizada, inmovilizada cuando estás atada estás impedida cuando estás atada estás en dificultad cuando estás atada estás eh, como torpe estás amarrada ¿Qué siente un ser humano cuando está inmovilizado? ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo cuando estás inmovilizado? A ver, vamos a escribir. Por aquí me están escribiendo. Inmovilización. El aparato respiración. Eh, pop. <risa> se, me, se me atrancó. El aparato. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hay diversas alteraciones en el cuerpo. Por ejemplo, yo voy a hablar de mí cómo mi cuerpo reacciona ante esta situación de sentirme atada. Y es muy importante, mujeres, porque hay situaciones que no podemos cambiar, no podemos controlar. Cambiar el sistema financiero, no podemos. Yo no lo puedo hacer. Marimelda, ¿cómo que no? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si yo soy una berraca, si yo soy... Ore qué pena me da, pero en este momento, yo no sé si me funciona la oración, te dirías, ay, estás perdiendo la fe, va a ver qué se le va a solucionar, no, en este momento tengo la, la mente tapada, a mí me atan las elecciones de los demás que me involucran en la familia, a mí me ata, claro, entonces, hola Susana, ¿cómo estás? qué gusto saludarte, entonces es muy importante el... Eh, a cada una la, las, se sienten atadas por cosas distintas. Yo me siento atada por el sistema financiero porque me hace muchas restricciones, porque me, me pone como en una dificultad, porque me, me amarra. Y entonces yo pregunto, ¿y qué puedo hacer? Entonces miren cómo se me va subiendo la rabia. Y el aparato respiratorio se me va, como que no puedo respirar. Y entonces, esa, esa secreción de, digamos, ese, esa alteración en, la, en el aparato respirativo, en el aparato circulatorio, eh, se, me, eh, se me va como hirviendo la sangre. Y no puedo cambiar el sistema, para más berraquera. Y usted tampoco puede cambiar las elecciones de los demás. Y más berraquera te da. Y berraquera en Colombia quiere decir... Eh, ¿Cómo se dice berraquera en Argentina? ¿Cómo se dice berraquera en México? Me da berraquera. Berraquera es que me, me enoja. Entonces, mira todo lo que va de, desbordando. Sentirse atada, te enoja. Se te altera el sistema circulatorio, a el, el, el sistema nervioso, el endocrino, el inmune y empieza a, a tener alteraciones el cuerpo y te empieza a dar un heart attack y empieza a tener problemas de ansiedad. El sentirse atada te lleva a la ansiedad. Esto es todo un, un derrotero. Yo quisiera mudarme a otra ciudad, pero me da, me, me ata la burocracia que hay para vender mi casa, total. Es que estamos atados para vender la casa. Eh, en la casa es mía, pero no es mía, es del banco y la pago es que en 1954, cuando yo ya tenga 90 años, pero eso sí, la casa yo la tengo que arreglar, yo le tengo que cambiar el techo y yo tengo que mantener una casa que no es mía, pero que en papeles es mía, pero que al banco le tengo que pagar y la pago tres y cuatro veces, pero es mi casa. Ay, señor, me siento muy atada. <risa> Claro, claro adora. Si altera el sistema nervioso Si altera el sistema endocrino ¿Por qué? Porque toda mi fuerza Yo la tengo en los músculos Y la, la, la, la, el sistema cardíaco se acelera Entonces mi, mi aparato digestivo Cree que yo estoy en peligro Porque sentirse atado Es sentirse inmovilizado En dificultad Y un animalito atado y en dificultad contrae la respiración porque piensa que si respira se va a morir ¿cómo les parece? y no puede atacar porque pues, puta está atada ay, estás diciendo palabras sí, perdón, Susana yo no soy grosera, normalmente pero cuando me siento atada sí, sí porque no puedo hacer absolutamente nada, porque si pudiera atacar yo atacaría, pero no puedo ah, ¿cómo ataco un banco? cómo atacó, cómo atacó a, al otro, a una entidad financiera cómo atacó al sistema cómo se ataca un sistema ay no, no, no sé entonces ¿eres tú la que se deja atar? y esa preguntica como tan pendeja ¿eres tú la que se deja atar? qué pregunta tan boa a mí me da rabia cuando me tiran psicología barata eh, ¿Eres tú la que se deja tal. ¿No te dejes alta, alterar del sistema? Preguntas como tontas Marimelda, ¿entonces qué hacemos? Porque nosotros estamos esperando que usted nos dé una solución Y sé sé que yo tengo todas las soluciones Yo no tengo todas las soluciones Yo simplemente vine hoy a poner un problema aquí en la mesa porque, porque yo necesito entender esta situación, y a, y además no me puedo enfermar, porque si me enfermo, ese sería mi problema, y si es mi problema, entonces yo sí lo puedo solucionar. ¿Puedo solucionar el sistema? No. Eres tú la que se deja atar, eh, qué pena, pero eh, el sistema es así, y, y, y cómo así, no entiendo, pero bueno, dejémoslo así. No puedo cambiar el sistema y a veces no puedo cambiar a mi hijo y a veces no puedo cambiar a las personas y no puedo cambiar el pensamiento de mi marido y no puedo cambiar el pensamiento de mi hijo y no puedo cambiar el sistema eh, el financiero y no puedo cambiar y todo es como te atan y te atan y te inmovilizan y cada vez estoy peor. Entonces yo sí necesito una ayuda por favor de todo lo que hemos aprendido hoy necesito aplicar algo a veces las que damos clase también necesitamos ayuda, a veces las que siempre tenemos la solución también necesitamos ayuda entonces hoy sí me gustaría que me dijeras ¿qué crees tú que puedo hacer? relájese tranquila no, pero como que relájese si ya me cortaron los servicios porque no me llega el dinero que yo necesitaba para pagar los servicios y no me llega entonces como me relajo y no me y, y relájese que tranquila que, que eh, eso se sí soluciona sí, pero necesito soluciones es que esto es un proceso delicado vivimos en una comunidad de sociedad porque estamos unidos al sistema exacto y entonces, eh, y ay, cómo lo entiendo. Bueno, muchachas de, hoy, por eso digo, ay, tan linda la vida! ¿Cómo hago para tener esto? Me puse a estudiar y me puse a mirar y yo digo, listo, ok, me siento atada, me siento estresada y me siento preocupada. Y me puse a estudiar que yo por aquí tengo en este libro ay qué belleza, qué hermosura. Espérate un momentito, que es que lo voy a leer a ver si practico lo que yo misma se supone que es que, que, que aprendí alguna vez en mi vida. Aplique, Marimelda aplique aplique, Marimelda <risa> aplíquelo aplíquelo 36 56, Deme un segundito que voy a mirar por aquí una, una cosa, dice, mira esto, eh, hicimos una declaración, yo soy la responsable de mi pasado, presente y futuro, ¿qué presente estoy creando? De tinieblas, ¿sí o no? Porque yo me siento atada, me siento inmovilizada y mi cuerpo me estoy observando que se me está alterando todo el sistema endocrino y que vivimos en una sociedad y que la sociedad nos mantiene unidas porque vivimos en un sistema. Entonces yo necesito cambiar mi actitud. Yo no puedo controlar el sistema, pero mi actitud frente al sistema sí lo puedo controlar. Entonces vamos a ver, eh, eh, en este, en este eh, libro, Romper Maldiciones Generacionales, en la página 53, yo les voy a leer y voy a hacer un ejercicio con lo que leo y lo voy a aplicar en este momento a ver si a mí me funciona, ¿sí? Porque eh, necesito cambiar esta manera de pensar. Entonces dice, la herramienta básica de la rutina diaria.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 yo le voy a decir a mi mente que este sentimiento de atadura es solamente por 24 horas, no más. Ahora, ¿cuál es el decreto? Yo soy la responsable de mi presente, mi pasado y mi futuro. ¿Y cuál es el presente que yo estoy creando en este momento, mujeres? Mírenme, observanme. Un, un, un presente de estrés, un presente de, de ansiedad, un presente de dolor de estómago porque altero mi sistema endocrino, altero mi respiración. Entonces, ¿vale la pena que mi cuerpo se deteriore en este presente y en este ahora? es más fuerte ese pre, ese, esa situación de que no puedo controlar a mi papá, a mi mamá a los hermanos, a mi esposo a mi hijo, o vale más mi salud, porque yo me estoy sintiendo muy alterada entonces ahí yo diría que, y vivimos en una comunidad y el sistema financiero es lo que es es lo que es es lo que hay, punto no tengo otra opción, estoy de verdad no puedo hacer absolutamente nada ...pero sí puedo hacer conmigo. Exacto, sí, ahí te unes a, a, a Telegram. Las que me preguntaron que si cómo se unían a Telegram, ahí está el link de Telegram, ok, para que se unan al grupo para obtener estos 15 pasos eh, para identificar. Listo, a ver, entonces vamos por partes. Yo soy 100% responsable de mis decisiones diarias y cada día es la oportunidad que tengo... Para lograr integrar a mis tres mujeres. La niña del pasado, con la del presente y la del futuro. ¿Qué mujer del futuro estoy creando yo en este momento con este nivel de inmovilización y con este sentimiento de atadura y con esta impotencia que estoy creando? ¿Ustedes qué creen? ¿Me pueden responder? Es muy importante que tú te observes en mí. Yo soy tu espejo. Soy el reflejo de una emoción, me siento atada y de un sistema y de una inmovilización que hoy tengo la gran oportunidad de dar este ejemplo de sentirme atada. ¿Qué mujer del futuro crees que estoy creando yo? ¿Qué tipo de mujer crees que yo voy a ser en el futuro si continúo con esta situación? Esa es una pregunta que te dejo, que me gustaría que lo evaluaras. Listo. Sin embargo, si al final del día no lograste hacerlo, no te sentiste capaz, te sentiste sin fuerza, ni ganas de abrazar a tu niña, porque en este momento no quiero terapias. <risa> Ay, me... Yo yo como que vivo bien estas terapias. Sí, abrace a su niña, dígala que se soluciona todo. Y, y uno ahí aguantando hambre y sin luz y sin agua. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué terapias así. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué encontramos. Eh, sin ganas de abrazar a tu niña porque el ambiente de tu casa no fue el mejor. O el del trabajo. En fin, todas las circunstancias fueron desfavorables. Las circunstancias fueron desfavorables, por favor, por favor, mujer, no te preocupes. Eso quiere decir que no has encontrado aún la herramienta adecuada para hacerlo. O sea, aquí es muy importante esta parte, muchachas. Es que yo estoy estresada por una situación externa. Porque no puedo, me siento maniatada Pero hay una cosa muy importante No te preocupes Isadora No te preocupes Valeria No te preocupes Susana Recuerda que la vida nace cada 24 horas Y que ahora estoy creando un futuro de tinieblas Si continúo de esta manera Y cuando yo entendí, me cayó el 20 Y hoy dije, ¡Ah! aquí estás, aquí estás aquí ya te encontré, eso quiere decir que yo aún no he encontrado la solución, o sea, no quiere decir que no tenga solución, quiere decir que aún no he encontrado la solución, entonces ya como que digo, ay, espérate, yo traigo agua que se me se me, se me quedó el agua, Ah, ya entendí. Ah. ¿No? A ver, muchachos. Ah, o sea, sé, o sea, sé que lo que pasa, Susana, es que no has encontrado la solución. Espere, si verá, no se me desespere. Vamos a ver, vamos a practicar estas herramientas básicas de la rutina diaria. Mujeres, vea, de verdad. Yo ahorita decía, ay Dios mío, hasta llegué tarde porque, porque tenía que solucionar estos problemas que, que les estoy contando financieros y, y, y, el, y se, me iluminó la, se me iluminó el bombillo con este, con este libro y es tan lindo, entonces la verdad que quiero practicarlo. La ah, verdad que no me puedo poner estas gafas porque se ve muy fea esa luz ahí, vamos a leer sin gafas. una mujer del futuro enferma y yo te hago una pregunta, ¿tú quieres una mujer del futuro enferma? yo no la quiero, no, me niego, me siento atada no, no, dígame qué tengo que hacer, ¿cómo soluciono esto? entonces hay una cosa que es muy importante, ten en cuenta la herramienta de la rutina diaria Aprende a poner a tu mente por 24 horas. Solo vivo una vez a la vez, cada 24 horas. Mujer, por favor, escúchame. Esto tiene solución. Yo sé que sí, me estás pensando, Marimelda, pero ¿cuándo y cómo? Tranquila. No te preocupes, espérate y veréis es qué vamos a, a organizar. Mira, enfócate en la mente de solución, porque a veces cuando nos suceden este tipo de, de impedimentos, de restricciones, sí o no Valeria, y a mí me encantaría porque Valeria vive eh, en Argentina, que es un país de tantas restricciones, Venezuela, que es un país de tantas restricciones, nosotros aquí en Estados Unidos también tenemos restricciones a nivel financiero, y, y, y el mundo, eh, eh, una de las restricciones más grandes que tienes a nivel financiero, no podemos mover dinero así como así porque todo es, eh, o sea, es un lío. Entonces, he aprendido a tener esa mente de solución y entonces cuando yo tengo un problema, no estoy diciendo que yo no tenga problemas, yo sí si tengo problemas, me siento atada. Me siento impedida, pero lo voy a solucionar. ¿Cómo? Con la mente de solución. Póngame esa palabra ahí, que no se le olvide. Mente de solución y póngala en mayúscula. Mira, aquí yo la puse de mayúscula. Cuando tú tengas un problema, por grande que sea, por inmovilizada que sea, siempre recuerda esa palabra y ponla aquí, ponte grande, mente de solución esta mente de solución te eleva la frecuencia y ya estoy como cambiando yo no sé si ustedes me ven que ya, miren, tome agüita mi amor, tome agua, tome agua tome, tome mente de solución respiro profundo acuérdense que lo primero que se alteró cuando yo me sentí movilizada fue la respiración, el aparato respiratorio, porque yo estaba así. No, no respiro porque estoy movilizada. Se me altera porque luego me da rabia y se me altera todo el sistema endocrino, todo el sistema nervioso y todo el sistema inmune. ¿Y qué pasa cuando uno se le altera el sistema inmune? Pues se enferma, le da cualquier virus, está propenso, está abierto a cualquier enfermedad, porque se debilita tu sistema, porque tú no puedes estar más de 90 minutos bioquímicamente atada, porque te enfermas, te debilitas. Entonces, enfócate, enfócate, respira, toma agua, Marimel, es que estoy atada, no, mi amor, ¿eh? tan atada tampoco está. Está atada a su mente. En la mente, porque yo sí estoy tomando agua, o sea, yo me sentía atada frente al sistema, pero para respirar no, para tomar agua tampoco. Ahora, si usted está atada de verdad, ¿no estaría viendo este programa? Pues sí, sí es así, y estaría en cautiverio, pero está, este, este es algo figurado. Entonces, hay una frase, escríbame por favor esta frase, mente de solución con paciencia grande mente de solución con paciencia es que no tenemos paciencia no, puede, no se nos puede presentar un problemita porque hacemos un lío paciencia dice aquí y les voy a leer exactamente porque esto es una lectura que yo me hice para hoy. <risa> para hoy Dice, la mente de solución nos ayudará a que veamos las cosas desde otra perspectiva, con el propósito de que podamos mantener la fe. Acuérdese que no podemos perder la fe. Hasta yo estaba diciendo que ya ni recemos no mío, yo ahorita pues lo que yo estaba diciendo No, ya ni Recemos, porque es que usted no le puede pedir a Dios Palabras necias Señor, perdóname mi incredulidad Señor, perdóname si yo Me salí de tu frecuencia Ilumíname Señor, de verdad, vengo arrepentida Vengo, me confieso ante ti Señor porque me fui y peleé y pataleé y me enojé y tiré todo. Perdí la fe. Perdí la esperanza. Muchachas, si ¿sí ven cómo es importante la mente de solución. A mí esta pena me da seguir leyendo. Muchachas, sigo leyendo. A ver qué dicen. Ay, no, porque. Qué, qué, qué vergüenza. Todo lo que dije ahorita.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 Una que dice, no tengo dinero y no puedo hacer nada. Y otra que dice, no tengo dinero y tengo que hacer algo. Ah, o sea, yo las circunstancias no las puedo cambiar. El sistema no lo puedo cambiar. La mente de mi esposo no lo puedo cambiar. No puedo hacer nada con respecto al otro. Pero sí puedo tener mente de solución y buscar opciones y mantener la fe porque si me mantengo en este sistema de que no me siento atada, ahí me quedo y me enfermo y se me enferman las células y se me enferma el cuerpo y a lo último me da un heart attack y entonces me muero y no aproveché la vida que Dios me dio y el regalo tan lindo que tengo en este momento. Por lo tanto, la mente de solución radica en que debes darle respuesta a tus problemas durante la rutina diaria. Ah, ok. A ver, voy a anotar eso. Debo darle... A ver, mente de solución... Con paciencia. Es darle... Respuesta a tus problemas en la rutina diaria. Y la rutina diaria cambia cada 24 horas. Y entonces cuando yo me voy para la cama, lo único que estoy pensando es, ¿y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo de otra forma? Y entonces estoy buscando soluciones, busco soluciones. Y entonces estoy mirando, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo lo averiguo? Eh, ¿Dónde puedo ir? Eh, ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué otras opciones hay? A lo mejor es que yo no tengo el conocimiento de cómo opera este sistema y hay otras soluciones. Ah, bueno, Ajá. listo. Entonces, ¿a quién le pregunto? Yo no puedo seguir en este estado de sentirme atada. Yo tengo que buscar diferentes alternativas. Escriba eso mujer, buscar Usted puede decir, es que no tengo dinero Y no puedo hacer nada Bueno, quédese ahí, siente esa man maniatada O puede decir, no tengo dinero y debo de hacer algo Usted elige Entonces yo mejor voy a elegir que voy a hacer Buscar otras alternativas Otras posibilidades y opciones, hasta que encuentre la salida más adecuada. fíjese que aquí le está diciendo hasta que encuentre la salida más adecuada. Ahí usted no es que está diciendo que no va a hacer nada. Usted lo que está diciendo es que va a buscar otras alternativas, va a tener acción. Por lo tanto, el sentirse inmovilizada, el sentirse atada, el sentirse amarrada, va a cambiar su percepción porque usted le entró con mente de solución inmediatamente. La primera cosa que usted acabó de liberar fue su mente. Entonces yo ya estoy pensando, bueno, ¿y cómo busco una solución? Entonces empiezo, ¿cómo eh, se busca una solución cuando tengo este problema? ¿Qué puedo hacer para cuando sucede esto y esto? Ah, o sea que estoy con esa mente de que voy a encontrar una respuesta y no voy a dejar y no voy a parar hasta que no encuentre una salida. Pero fíjate que cambiaste el enfoque, ya dejaste libre ese espacio de sentirte atada y empezaste a buscar una solución. Entonces, de esa manera, yo aprendo a que hoy, como lo escribí aquí, por favor, no te preocupes, hoy no se lo solucionó, pero es solamente por hoy porque el ciclo se termina cada 24 horas mañana por la mañana entonces te voy a dar un ejercicio que a mí me ha servido mucho para, para esto hay que pedir sabiduría para poder superar esas, esas. Valeria, gracias, thank you very much y vas a hablarles esto entonces hoy por la noche como yo no tengo la solución no la tengo porque el sistema funciona de esta manera, yo hoy, antes de acostarme, entiendo que no puedo continuar de esta manera, porque se enferman mis células, y tengo que pedir en la noche, la, con mente de solución, muchachas, la mente de solución funciona maravillosamente por la noche, y existen los milagros, yo soy testiga de los milagros, yo soy testiga de que suceden cosas que usted a veces no tiene explicación es que bueno, se me acaba el tiempo para contarles un chisme pero el, el, el chisme no se los voy a contar hoy se los cuento mañana si, si me da tiempo pero para, para concretar hoy este tema hoy en la noche tú que te sientes atada amarrada, por favor antes de acostarte pídele a Dios Pídele al Espíritu Santo de Dios, ponte la mano en tu corazón y dile Dios, yo me siento atada, yo me siento inmovilizada, no sé cómo solucionar este problema porque no tengo las herramientas para hacerlo, pero por favor dame una solución, dame una alternativa para que yo pueda solucionar, dame un, una posibilidad, mándame a alguien que sabe cómo solucionar el problema, envíame, yo creo mucho en Dios, y Dios tiene, todos los ángeles del mundo van a estar aquí, pero yo los tengo que llamar, porque yo tengo libre albedrío, entonces yo puedo seguir sintiéndome atada, y Dios hay todos los ángeles, y es que esta Marimelda escribe el libro... ¿Cómo va a romper maldiciones si no usa las herramientas que le doy? Pero ella tiene que decidir. Si ya así atada, se enferma, le va a dar dolor de cabeza, le va a dar dolor de estómago, le va a dar diarrea, mañana está hospitalizada y allá en el hospital no sé qué vamos a hacer porque no se puede rentar un cuerpo para pa que la reemplace en el hospital... Y la niña se nos, se nos perdió la escritora. Y todos los ángeles ahí. Pero Marimelda. <ríe> yo me los imagino. Yo me lo imagino todas toda aquí al lado. Pero Marimelda. Si usted tiene la solución. <ríe> y entonces yo le digo. ¿Cuál solución? Es que no tengo ninguna solución. Pero mi amor. Si nosotros estamos aquí para ayudarte. Y yo ahí. Listo, voy a hacerles caso. Ok. Pídale a Dios que le solucione. Yo dije ahora que no le pidiera a Dios nada. Pero eso es una, una falacia. Eso, eso no funciona. <risa> okay. Y ellos ahí, acuérdese del libre albedrío. Muchachas, no se les olvide el libre albedrío. El libre albedrío es que Dios nos respeta tanto. Dios es un Señor y Dios nos respeta muchísimo, y Él dice, ah, sígase sintiendo atada, hasta que a usted le dé la gana de pedir mente solución con paciencia, porque Maribel necesita paciencia, esto es una clase de paciencia, mi amor, para usted. Como siempre el camino que tomamos depende de nosotras, está exa exactamente. Al final, el camino que tomo y el libre albedrío, Dios me da la posibilidad de seguirme sintiendo atada frente a un sistema, o digo, ay, ¿sabe que Mándenme todos esos ángeles, guerreros de Dios, para que me cuiden por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, y mándenme la mejor solución, la mejor posibilidad, mándenme la respuesta, y él está, es que ellos son tan bacanos, porque yo los conozco, es que es una bacanería de gente Yo no sé si son gente O es, un, o es, o es que eh, eh, No te sé explicar Es una energía tan linda Que me eleva la frecuencia Entonces ya mi cuerpo Ya está más Ya, ya mi estómago ya, ya, no, ya no tengo tanta rabia Ya tomé agua Ya voy a soltar Por hoy porque no, no puedo hacer nada. Le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que me mande una solución y que me diga cómo puedo hacerlo de otra forma. Para ellos no hay nada imposible y entras en lo sobrenatural y entras a las altas frecuencias y entras en las frecuencias donde todo es posible y donde todo cambia por obra y magia del Espíritu Santo y entras en la frecuencia de los milagros. Lo he vivido toda mi vida hasta el día de hoy. Lo que pasa es que se me olvida que eso es otra cosa. Entonces, yo voy a aplicar esto y les sigo comentando cómo solucioné el problema, pero tengo las herramientas y gracias a este mente de solución con paciencia. Miren muchachas, de verdad este libro, eh, esto está aquí, esto está escrito porque en algún momento me sentía así y a veces se nos olvida tenemos las herramientas y a veces se nos olvida entonces eh, hay que pedirle sabiduría para superar esas ataduras y como siempre el camino que tomamos es el de nosotros, por aquí dice The Fix Flower dice que sí, que tenemos toda la razón, así es mujeres hermosas eh, Viviana, gusto saludarte eh, bendiciones y vamos a pedir mente de solución y recuerden Paciencia. Es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. La paciencia es el arte de la esperanza. La paciencia es una, un valor que yo, Marimelda Cardona, tengo que aprender a desarrollar como ser humano. No todas las cosas suceden cuando a mí me parece, estoy en un sistema y estamos en una comunidad y tenemos que aprender a tener esa paciencia. Amor, mi hijo se fue y no, no se despidió de mí. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, logré entender este proceso, encontré una respuesta. Y la respuesta siempre me lleva a Dios, para pedirle a Dios que me dé sabiduría. Estaba un poquito enojada, lo reconozco, perdóname Señor, pero soy humana y, en, y dentro de la humanidad tengo estas emociones de sentirme atada, pero voy a empezar a trabajar con mente de solución. ¡Listo! Listo mujeres hermosas, las quiero mucho, espero que les haya ayudado este sentimiento de atadura que he tenido y que yo sea un ejemplo de persona que puede cambiar esa energía y que ustedes puedan verlo ahí claro, mente de solución y mucha paciencia mujeres, tanta paciencia de verdad de, eh, la paciencia es la virtud es una virtud tan linda y quiero volver a recuperar esa paciencia y gracias por ponerla acá miren acá, aquí está con paciencia en mayúscula porque se requiere para poder sobrevivir a un sistema que nosotras elegimos estar aquí ahora y este es el regalo más lindo que tenemos y no podemos enfermarnos porque entonces llegamos al cielo y nos dice por impaciente se murió, Si iba a durar más tiempo pero no supo manejar la paciencia y yo le voy a decir Dios no devuélvame, no, ya no tiene tiempo porque tiene que volver a nacer, hay que volverle a conseguir otro, otro vehículo y, y, y, y nosotros ya no tenemos más vehículos, ya aquí hay que hacer una lista, yo por ahí a un alma en pena no, mi amor, ven, solucionemos el problema ya sí o no, Vivi, tan linda Vivi bueno, mujeres, chao, que aquí me quedo I lo you, mañana será otro día, van a ver que mañana les voy a contar una solución listo, bueno, mujeres hermosas chao